Así es, tenemos nuevos sobrinos para malcriar. Eh, yo, bueno, el ADN ya se lo hizo con mi mamá. Eh, yo siempre estuve en contacto con ella, más allá de que no había resultado. Pero siempre estuvimos en contacto. Eh, a mí no me cambian nada, es más un motivo más de felicidad. Yo creo que arrancamos mal en esto, pero bueno, por suerte está todo bien ahora. Siempre es que, que mi mamá se defienda porque ella sabía lo que tenía que decir. Yo siempre me mantuve al margen. ...aparte es algo más de también tranquilidad para mi mamá... ...que no está molestándola cada rato... ...porque por todo iba, venían a ella... ...ahí la noticia era de otras personas y venían a ella... ...entonces yo como hija la quería ver tranquila y bien... ...entonces esto tranquilidad para todos también... Yo ...ya quedó en contacto con mi mamá también... Eh, ...y así en privado llegaron a hacer el ADN... En, ...entre ellas dos... Eh, ...de las dos partes estaba eh, con ganas... viste ...entonces lo hicieron ellas... Pagó mi mamá el ADN, mi mamá le dijo que sí, que ella lo pagaba, no tenía problema. El laboratorio se lo comunica a mi mamá, porque ella fue la que fue a hacérselo. Y nada, mi mamá se lo mostró a Ileni y ahí se le dijo, si querés mostrarlo al, al tele, mostráselo, no hay problema. Que lo hiciste conmigo, porque como había salido el progenitor del Auti a decir cosas que no eran verdad, entonces era como que también nos molestaba porque nos venían a buscar a nosotras. Yo con el progenitor no tengo relación, sinceramente. No, no, o sea, para mí lo todo lo que opinó y lo poco que habló de mí no le di importancia porque sé que miente. El domingo estuvimos con el bebé nosotros ya, sin saber el resultado. Así que estuvimos acá todo tranqui nada, yo le hablo, no le, te voy a decir la hablo siempre porque no le hablo siempre, pero cada tanto le hablo y le pregunto cómo está él y ella me manda fotos y nada, yo le dije que para lo que necesite yo estaba, para y... cuidarlo, lo que sea, ¿viste? Yo le dije, sí, vale, mi hijo, es achinadito, sí, todo como Beltrán. Beltrán es Beltrán de bebé y Beltrán se parece a Lauti cuando era bebé y así vamos. ¿Están contentos con que se terminó, ya está, sí. ya no hay más ida y vuelta? Sí, sí. Es paz, tranquilidad, porque en realidad el bebé a nosotros no nos cambia nada. Es como que no era un problema y eso es lo que la gente no entiende. Una criatura no puede ser un problema, menos si es de, de mi hermano que no lo tengo y que está el hijo, ¿entendés? Nosotros lo que menos nos me importa es la plata. A ver, aparte, es como siempre dice mi mamá, se piensan que el out era, no sé. Nada, el que lo conocía sabía lo que era. Acá no va por lo material. De ninguna de las dos partes igual, ni de Ailer ni de nosotros.